Gracias a todos y a todas. Eh, bueno, os voy a presentar el bloqueo de la guía, eh, cuyos contenidos son las características de las personas con TEA las estrategias en el aprendizaje. En las características de las personas con TEA eh, no nos vamos a detener, eh, además, pues, ya por el tiempo que estamos un poco apresurados, eh, porque bueno, la anterior intervención de, de Guadalupe, de la Federación Autismo España, pues, bueno, la ha definido perfectamente. Entonces, vamos a comenzar con las estrategias de aprendizaje. Eh, vamos a, voy a intentar ser también muy, eh, un poco escueta, ¿no? porque Sandra Freire en su intervención eh, pues ha bueno, dado unas pinceladas ¿verdad? de cómo hay que intervenir con, con, el, con los niños entonces si nosotros apuntamos como estrategias recomendadas para el aprendizaje de los niños con, los, con TEA el uso de apoyos visuales que les va a ayudar a, a percibir a interiorizar y retener mejor la información que les queremos transmitir el uso también de sistemas alternativos eh, y aumentativos eh, de la comunicación, lo que va a hacer también es que a ellos les, les sirva pues para hacer peticiones, elecciones, eh, expresarse, en ¿no? los momentos de comida y que va a facilitar pues eso la, la interrelación tanto con los terapeutas como con, los, con la propia familia. La estructuración temporal, eh, tan importante, ¿no? de que les ofrezcamos la, la información de qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? de una manera secuenciada, y que en ese momento de las comidas les sirva también pues, eso, para estar, estar tranquilos y receptivos. ¿no? Eh, una estructuración espacial que la podemos, por ejemplo, eh, facilitar pues, a través de pictogramas, eh, fotografías, que podamos poner, por ejemplo, en las puertas, en los armarios de la cocina, los cajones y que a ellos les facilite pues, tener una mayor autonomía con ¿no? el conocimiento de su contexto. Y luego entre otras estrategias que también están recomendadas eh, podemos agrupar por ejemplo el apoyo conductual positivo, el aprendizaje sin error y el aprendizaje significativo, que lo que van a hacer eh, va a ser que la, la tarea del, del aprendizaje, ¿no? de los hábitos correctos en la alimentación, eh, o bueno, más en el momento de la comida, sea algo motivador para el niño, sea significativo eh, y, de, y, y además los aprendizajes sean funcionales. Por contra, hay estrategias eh, pues bueno, menos recomendadas, eh, que bueno, son las dirigidas, pues bueno, sobre todo enfatizar eh, como única vía de información que le llega al niño, eh, la vía auditiva, eh, así como pues bueno, eh, tomar el lenguaje oral como único sistema de comunicación muchas veces sin tener en cuenta las capacidades del niño aparte de los cambios continuos en los hábitos, de, de, de, los cambios continuos en los hábitos, perdón, información previa, y, y bueno, enfatizar sobre todo estrategias como el castigo, refuerzos negativos ¿no? de manera sistemática o las amenazas eh, que no revierten ninguna facilidad para, para el niño. Visto un poquito las estrategias del aprendizaje, eh, vamos a entrar en el bloque 3, en el que ya se habla de la alimentación en sí la relación directa con los niños con autismo. Queremos hacer bueno, una pequeña pincelada ¿no? de la incidencia de las alteraciones de la alimentación en los niños con TEA. Eh, hemos encontrado estudios desde la década de los 90 en la que indican que, bueno, que hasta un 40% de los niños con autismo presentan problemas a la hora de comer. Estudios más recientes eh, informan de que la prevalencia el problemas de la alimentación, niños con autismo puede llegar a ser de hasta un 90%. Esto lo explicamos quizá porque cerca del 70% de los niños descritos son, eh, eh, bueno, hiperselectivos. Y otro dato importante que nos parece pues, es el desarrollo, de la, el desarrollo de las alteraciones crónicas eh, de la alimentación en niños con autismo es entre un 3 y un 10% superior si lo comparamos con el, con el desarrollo normalizado de ¿eh? otros niños. Ahora podemos hablar de las posibles causas eh, que van a desarrollar un, unas dificultades, ¿no? unos problemas de la alimentación de los niños. Eh, estas causas sí que hay que decir que un mismo problema eh, hay que darse cuenta de que puede provenir de diferentes causas. ¿vale? Entre ellas eh, podemos hablar de las alteraciones sensoriales que lo notamos, pues bueno, cuando los niños perciben de manera diferente a nosotros. Eh, el, por pues ciertos alimentos, ¿no? por eso hay algunos que les atraen más, otros les atraen menos y que algunos no los quieren comer y pensamos que son manías, ¿no? que, que son maniáticos. Otra de las posibles causas es la hiperselectividad eh, que va relacionada con la inflexibilidad que tienen también los niños eh, en bueno, todas las variables del ambiente. ¿no? Ya sabemos que son niños a lo mejor que hay muchas veces tienen que comer la comida eh, en un formato determinado, que estén presentes unas personas específicas, eh, que la posición sea siempre la misma, etc. ¿no? Estas son las situaciones que seguramente muchos de los padres profesionales que están aquí realizarán. Las, las Otras alteraciones eh, gastrointestinales, intolerancias o alergias, eh, tenemos que tenerlas en cuenta como causas eh, de posibles trastornos de la alimentación y con autismo, eh, si bien no, no tienen una relación directa, no están directamente asociados al autismo, ¿vale? pero sí que hay que tenerla en cuenta como una posible causa de, de esos trastornos. Luego los condicionamientos, condicionamientos clásicos negativos, sabemos que hay niños que por las comidas, el de la comida, pueden tener un forcejeo con los padres, con los terapeutas, eh, tras otras comidas a lo mejor, eh, pues bueno, pues tener vómitos, eh, dolores abdominales, ¿no? Ciertas eh, reacciones que a ellos eh, les quedan marcadas de manera negativa emocionalmente. Ese condicionamiento se va a producir en el momento que eh, en otras situaciones eh, van a generalizar, digamos, ¿no? Esa sensación. Con lo cual eh, es una posible causa, pues eso, de luego a la hora de tener alteraciones o dificultades para, para la comida. Y luego, por último, eh, problemas conductual, conductuales relacionados con otras áreas del desarrollo, eh, como puedan ser eh, las capacidades cognitivas, eh, las habilidades motoras, problemas motores, eh, la falta de habilidad en ¿no? la comunicación y lo social, eh, que, bueno, que van a repercutir también como una posible causa de, de los problemas de, de la alimentación. Una vez que hemos visto las posibles causas, vamos a ver la dificultades de la alimentación. Eh, esto es lo mismo, pues se verán identificados muchos de los padres y profesionales que están aquí, eh, eh, que lo ven en los niños. ¿no? Pues por ejemplo, que hay alteraciones en el ritmo de comida, de niños que comen eh, de manera muy rápida. Eh, muy ansiosa, digamos, ¿no? que hasta te abre la comida y, y te dan un asalto, eh, que luego va a revertir muchas veces pues si esa ingesta tan rápida de la comida en, este, en tener un exceso de gases o digestiones pesadas, dolores abdominales, ¿no? incluso la ingesta de un mayor número de alimento, de una cantidad de alimento, puede revertir en un sobrepeso también. La negativa a comer sólidos. Eh, sobre todo se manifiesta en el momento en el que se pasa de los, de los de las papillas, los purés eh, vamos a los triturados, ¿no? las comidas trituradas en general a eh, la comida de sólidos y semisólidos que muchas veces se hace pues, eso, mucho más lenta y, y, y eso que en, en otra población ¿no? la variedad de alimentos es extremadamente limitada esto es algo que preocupa mucho a los padres porque puede revertir eh, pues, en una falta de una correcta nutrición bien porque les falten ciertos nutrientes o bien eh, porque bueno, tengan al revés una, una ingesta excesiva de determinados alimentos como decía antes Lucía muy calóricos ¿no? pues, eh, y que, bueno, que al final les lleve también a lo mejor pues a un sobrepeso marcados rituales es una dificultad que, que bueno puede desencadenar grandes tensiones familiares porque en el momento que a lo mejor rompemos esos rituales del niño pues se desencadena una bomba de relojería ¿no? en, en, en casa o en los colegios en el momento que hay la comida y, y que les puede dificultar mucho la tarea de la alimentación problemas conductuales eh, aquí nos referimos, eh, además de los llantos, bueno, que en el momento que entras con la alimentación siempre puede haber llantos, siempre puede haber pataletas, siempre voy a, a puede haber ¿no? de, que tiro la comida. Eh, pues bueno, aparte de, de, de esos problemas conductuales, a eh, problemas eh, bueno, que ingieren normalmente su comida, no tienen problemas de comer ni sólido, ni semisólido, ni en este sentido, sino que le vienen de, unos de otros problemas conductuales, más otros problemas de comportamiento, vale, que también hay que tener en cuenta a la hora de, de vencer muchas de las dificultades de la alimentación. Y por último la conducta de pica, que bueno, como sabemos es la ingesta ¿no? de sustancias y productos no comestibles y que va ser la tiza, la tierra, el beber la colonia, etcétera, y que puede llevarle pues eso a, a parte de poner en peligro la integridad física del niño, eh, pues tratamientos, intoxicaciones, alergias, perforaciones intestinales. Y ahora ya, una vez vistas las eh, causas y las eh, dificultades que se pueden dar en la alimentación, eh, pues bueno, eh, Nuria va a comenzar con la intervención y antes de nada si quería también darle las gracias a Nuria por colaborar en la en la realización de esta guía porque ha sido importantísima su su aportación a la vez también a María Jesús Baile, o sea perdón a María Jesús Baile, a María Jesús Marta por su asesoramiento en, en el área de salud y prevención y dental. Muchas gracias.